Estamos ya en la parte bueno, central de este espacio. Se eh, quedó con Fulvio. la, sí, la, la sí. imagen. Eh, hoy tenemos un invitado por acá que estaremos escuchando qué nos trae, cuáles son sus propuestas, sus, cómo anda el ámbito político, las expectativas y algunas situaciones que tenemos como ciudad que nos gustaría escuchar y ver cuál es su opinión y algunas preguntitas por ahí que tenemos. Buenos días, eh, Trinidad, gracias por estar acá en este espacio compartiendo con nosotros. Muy buenos Presidente días, a Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días. Y muy buenos días Carolina y a los miles y miles de contertulios que lo siguen a ustedes de lunes a viernes por aquí en este gran importante programa de mañana. Emanuel, eh, una pregunta directa. Hoy miércoles, diputados desde ayer están en la expectativa de que el proyecto de reforma se presente a través del Senado. ¿Qué nos puede decir esto? Bueno, realmente las informaciones que tenemos son las informaciones que están saliendo por los periódicos. Aunque para nadie es un secreto de que desde hace varios meses eh, existe el interés por parte de legisladores en revisar la Constitución, en interés de quitarle el nunca jamás. Eh, en el entendido de que se entiende de que ese párrafo que se incluyó solamente perjudica a un solo ciudadano los 10 millones de habitantes que somos, que es el presidente Danilo Medina. Eh, sin embargo, eso no se ha tratado en el comité político y al no tratarse en el comité político no puedo dar una opinión de que esa es una decisión realmente de las altas instancias del partido. Debemos de esperar y... Ver qué finalmente va a pasar. Una preguntita, disculpa, pero su, su opinión usted, ¿no, ¿no la podría dar o tiene que esperar las decisiones que se tomen en el partido para dar su visión o lo que piensa al respecto? Nos podría, porque es bueno escucharlo a usted, a Trinidad? Bueno, mira Carolina, yo no soy legislador, es lo primero, pero entiendo de que debe quitarse esa prerrogativa que tiene que solamente el ciudadano Danilo Medina es el único que no tiene las condiciones para optar para ser presidente de la República. De todos los dominicanos, claro, si excluimos aquellos que por asunto de edad y sí, por asunto mejor. que tienen otro tipo de compromiso no pueden optar. Eh, yo entiendo, se está hablando de un pacto político, de sectores del PRD, del PRM, parte del PRM, porque no es todo, porque he visto una parte de la bancada. Aunque hoy vi la declaración de Hipólito Mejía, que decía que le daba libre albedrío a sus legisladores, para que tomen una decisión. Responsablemente, sí, porque es, una, es un partido de oposición el cual está ejerciendo su función y lo está, de, lo está, de, lo está de, eh, separando de lo que debe ser un partido en oposición, y un partido con una visión totalmente distinta. Hipólito Mejía ha ayudado bastante, cada vez que se necesita al presidente Medina, pienso yo. Aunque hay sectores, incluso de la bancada, que siguen al compañero Leonel Fernández, que tan conteste que realmente habilitar al presidente Danilo Medina. No necesariamente para que opte ahora en el 20, sino que opte por el 24. Y en ese sentido, creo, tengo la impresión de que se están dando algún tipo de reunión en función de eso, para tratar de llegar a un acuerdo político. Porque en definitiva, para que el partido se mantenga más allá del 20, gobernando sin ningún tipo de inconvenientes, necesariamente debe producirse un acuerdo político entre el compañero Leonel Fernández y el compañero Danilo Medina, que es donde descansa es realmente el gran liderazgo. Y que uno y otro se, re, se necesitan para continuar más allá del 20 en el poder. Trinidad, una cosa u otra, hay injerencia en la Constitución. ¿No cree usted que sería un irrespeto a la Carta Magna el estarla utilizando antojadizamente cada vez que uno u otro quiera? Mira, yo creo que eso forma parte de la debilidad de la institucionalidad nuestra como país de que somos. Sin embargo, esta no es la primera vez, van 39 veces que se ha reformado y 32 la Constitución ha sido por y 33 personal. solamente para asuntos de interese intereses puramente políticos. ¿Sí? Esa es nuestra realidad y eh, entendemos de que en la medida que se respete la constitución, la constitución de la república, es ahí donde estamos avanzando. Esperemos a ver qué tipo de candados se pueden poner en este momento o en esta coyuntura que permita que incluso eh, eh, el cambiarla, el revisarla conlleve más elementos que no sea tan fácil. Una cosa, a mí me preocupa. Y creo que esa ha sido la justificación que han encontrado Que el único ciudadano que, que tiene la restricción es el compañero Danilo Medina ¿No cree usted que las reglas que adoptaron en el 15 Cuando se hizo la reforma para la repostulación del actual presidente No fueron las reglas que estableció el propio presidente en su proyecto de reforma? Mira la política, en el Comité Político se ha debatido mucho eso. Y se ha establecido que la política es cambiante. Y que se debe de hacer un momento lo que más convenga a los intereses del partido y, como consecuencia, a los intereses del país. Algunos miembros del Comité Político entienden que con el compañero Danilo Medina no hay trauma para seguir más allá del 20. Que es, es el único candidato, como dicen las encuestas, que se gana en primera vuelta. Y, incluso la última encuesta ahora internacional, que es muy creíble, igual que la Galo, establece que Danilo Medina es el quinto en el mundo, en el ranking de en nivel de aceptación. Pero, ¿cómo ¿Cómo es con Putin, eh, comparado con es Putin, comparado, o sea, increíble. Pero una cosa, sí. Danilo Medina no ha tenido una carrera diplomática efectiva, no ha tenido una buena relación internacional para ser tan conocido en el mundo, Emanuel. No porque no, cuando, resulta no, porque cuando... Chocante. Se... No, no, no. Está equivocado en la forma que ellos hacen eh, las evaluaciones. Ya. Las evaluaciones cuando toman el ranking mundial no votan los extranjeros. Los que votan son los ciudadanos de cada país y en función de eso se hace el ranking. Ahora bien, independientemente de que sea un presidente de un país de apenas 10 millones de habitantes mundista, eso no significa... Que en este periodo compañero, de compañero Adindo Medina, las relaciones internacionales que se han hecho eh, han sido diametralmente muy positivas con relación a los demás años. Lo de y se ve esas mismas relaciones que hemos tenido con China, el gran grande asiático, y con otro tipo de países y las mismas relaciones que se han hecho. Si hay un punto importante que puede expresar. El gobierno de Adino Medina, son las relaciones internacionales. Yo creo que es un poco, eh, discúlpame, eh, Pulvio, sí. y, y mi respeto para tener con lo que voy a decir, pero creo que es un poco exagerado eh, eh, la comparación eh, que se hace que se hace eh, en esta medición que se presentó hace unos meses. Nosotros vimos cómo ganó, por ejemplo, el, el presidente de Rusia con el, con el porcentaje y comparar al presidente Medina con con este señor y las condiciones eh, de figura a lo interno de, de República Dominicana y la eh, representación o la, eh, la visión que tienen los ciudadanos rusos de su presidente y el de los dominicanos que sea lo mismo. Y otros tantos que están ahí que ahora se me va, pero que en ese momento veía y decía, bueno, pero cómo es que van casi a la par. y Pero no es la primera vez, ¿no? Eso ¿No es la primera vez? No es la primera vez que, que tiene ese posicionamiento de nivel de aceptación en principio, o sea, el nivel de aceptación del presidente Medina cuando ganó y ahora no puede ser el mismo, por el propio elemento que se da eh, desde el poder, de ese desgaste. O sea, yo entiendo que a mí, a nosotros, a los ciudadanos, no pueden decir que el presidente Medina tiene el mismo nivel de valoración, incluso en las encuestas que salen, en las que salió recientemente, con un porcentaje de posibilidad a ganar, que es increíble. Entonces, yo creo que no necesitamos no, otro candidato no, que no sea el presidente. No tiene nivel de aceptación. Recuerda que Danilo gana con 62%, y las encuestas antes del proceso electoral le llegó a dar 68%. Ahora exila entre 56 y 58. Quedan todas las encuestas creíbles del país. Y reitero que en todas las encuestas el único ciudadano que gana en la primera vuelta es el compañero Danilo Medina. Trinidad, ayer eh, estuvieron <ríe> algunos legisladores visitando el Palacio y hubo una legisladora que dijo, no, no, eh, esto es un asunto de tiempo. Eh, eh, ¿Lo da por hecho ya la reelección? ¿Usted también lo da por hecho la reelección? Mira, yo lo que entiendo es de que Vamos a permitir que Felicia traiga el cafecito caliente de esta sección. Puede continuar. <risa> sí, Yo lo no que disculpa. entiendo es, Fulvio, días. De que días. en el Partido de Liberación Dominicana, Gracias. que es un partido realmente con una visión histórica, con una responsabilidad, Gracias. de que es el partido que Gracias. es el que está conduciendo los destinos del país. Ahí existe la suficiente capacidad. De entendimiento. Y creo que en las próximas horas habrá un acuerdo del compañero Leonel Fernández y del compañero Danilo Medina sí. para que el partido continúe más allá. La habilitación, yo creo que es un hecho. La habilitación. Eso no significa necesariamente que el candidato ahora en el 20 debe ser el compañero Danilo Medina. Pero sí tengo la seguridad de que el partido va a ir unido a las elecciones del año 2020 y que no ha dado ninguna división esa es mi apreciación que tenemos de proceso en la, en la regla de científica de las encuestas y sabemos que la nueva ley electoral establece que deberán estar registradas y reconocidas por la Junta no aparece la reciente encuestadora la MAPEN dentro de las cinco que están reconocidas no hay 24 y, reconocidas, por pues la Junta reconoció ahora 24 encuestadoras que van a tener la capacidad. Que van a tener la capacidad. No tengo la lista de esas 24, pero sí de 5, que no aparecen las tradicionales ni las MAPEN. Pero resulta un tanto el preocupante que se refleje en una parte excluir a Leonel Fernández y colocarlo junto a Hipólito como en un receptáculo. Y vuelven a recoger a David Collado con un 50, a Luis Abinader con un, 39, con un 49 y a Danilo Medina con un 48. ¿Esa la madrita, esa la madrita con 63? Entonces, pero resulta un tanto... Movilizar las fichas solamente para crear opinión y no tiene el sentido. Cuando tú me hablas de que ganó con un 62% ganó con un 62% de una población muy reducida por el alto índice de abstención, así cualquiera gana. No, pero un 62%. Bueno, pero no es del 100% de la población para usted no, establecer no. que el país lo está necesitando. Es el 62% de los 3.000. De los 3.000 que andan rodando. Eh, de eh, 3.000 que se no, no, cuando no el sabe. compañero Danilo María ganó. Y de los escáneres ganó, ganó que no, 62 no Ahora mi pregunta, ¿por qué ese afán de querer superar a Juan Bosch en el 61% con 61%? No, que pero, era el verdadero no, líder pero, del partido pero, y ustedes lo han renegado. Pero yo creo que eso no, porque el compañero Lionel Fernández ganó las tres elecciones con más de 50% ese es el de la líder. población. No, pues, ¿Y quién cuestiona el liderazgo del compañero Lionel Fernández? Y no solamente lo interno, no. No, no, jamás. No, no, Ese es el líder de Francia y Trinidad. Y quieren tener un partido secuestrado. La. Mira lo que dice el grupo de, de municipios entre ellos Chemene García y el resto que le está pidiendo a usted al, a, al presidente provincial que hagan movilizar los grupos internos para que puedan tener verdaderamente mayoría, Emanuel, y ustedes no se han reunido. Mira, lo primero es Francis, de que nosotros somos peledeístas e institucionalistas, que en un momento determinado hemos apoyado un candidato o otro, eso no significa de nuestra responsabilidad como PLDistas históricos que soy. Y ese documento que tú estableces, sí. del compañero Chemene, parece que no lo leíste bien, porque yo figuro firmándolo. Si yo un elemento que me beneficia en mis aspiraciones a la alcaldía aquí en San Francisco de Macorís es que yo me manejo con un criterio institucional. Por eso gozo del de respeto y de la simpatía de todos los proyectos presidenciales que deciden en el interior del partido. Eh, sin embargo, yo no entiendo, como tú me dices, mi líder ha sido Juan Bosch, Y yo soy de la escuela Juan Bosch, Y tengo una condita bochita, costos que no pueden exhibir. Y debo decirte que me manejo con criterio institucional, y esto no lo quería hacerlo, pero quiero hacerte la aclaración, que cuando Quirino hizo los señalamientos contra el compañero Leonel Fernández, nosotros encabezamos tres grandes actos. Y uno aquí en San Francisco de Macorís, donde no estaban esos que están diciendo ahora que son leonelistas, defendiendo la figura del compañero Leonel Fernández, la honestidad del compañero Leonel Fernández. Y lo hicimos en Santiago y lo hicimos aquí, que fue regional. Que no hace tanto de eso, son cuatro o cinco años cuando surgió eso. Y yo no veo eso que están levantando esa bandera ahora, leonelitas a ultranza, de que se dieron a la defensa. Y nosotros salimos a la defensa del presidente del partido y porque los cuestionamientos realmente eran cuestionamientos que no se correspondía con la verdad. Eso significa de una demostración de mi posición. En la parte suya. De, de mi posición institucionalista siendo viceministro ya. como soy hoy en sí. día. Trinidad. Y a mí no se me llamó de Palacio ni se me cuestionó, porque yo salí en defensa. Trinidad. así que sí. sí. Me gustaría dándole un breve giro a, a la pregunta que hacía Francis en relación a, a las noticias actuales y a la prohibición de la Junta Central Electoral en la resolución 16-2019, donde prohíbe el proselitismo eh, político y a propósito de Gonzalo Castillo la prohibición, o sea, el mandato a sacar del aire la información que tenían diferentes medios radiales de hacer Y me radio, gustaría el, citar, la do, cosas, donde él no dice que, donde pide a los funcionarios del gobierno que no estén de acuerdo con la reelección de Danilo Medina a no hablar. O sea, si usted no está de acuerdo, si usted es un funcionario eh, o está, o un, un funcionario del gobierno y usted no está de acuerdo con la reelección del presidente Medina, cállese. cállese. Eso es lo que él dice. Eh, yo quiero escucharlo a usted, aunque él dice que no se hable, pero como usted está de acuerdo. Pero mira, eso yo creo que no, que ese es el libre juego de las ideas. El ministro de Economía y Desarrollo, que viene incluso de la sociedad civil, ha expresado eso. Otro ministro no puede mandar. Interior y mina también. Ministro. Interior y mina también, gran ciudadano, Franco Macorizano, ¿no? Sí. En manos de Narciso Isaconde. Y yo creo que, que no, y el presidente cree que le corresponde llamar a callar a uno a otro no le han dicho nada, porque se corresponde. A lo que sí somos respetuosos de la decisión que tome la Junta Central Electoral. Si la Junta Central Electoral entiende de que eso eh, da ventaja o promueve a un candidato, ellos tienen la libertad de corregirlo. Aunque hay cuestionamiento que es un acto que choca con la Constitución, y así lo dicen los amigos de Francis, y cuál se entiende de que sí, porque usted es un ciudadano, así como usted puede ponerle Cristo viene mañana, usted puede poner Emanuel Trinidad, ¿Eh? alcalde 2020, ¿Eh? y no hay nadie no está ¿Cómo, violentando ¿cómo nada. Está la candidatura? <ríe> Mira, siempre esa pregunta, Francis, cuando se la hace a cualquier candidato, Sí. Dice que está bien, eh, pero yo te puedo decir que me siento más que satisfecho. La ruta crítica que hemos establecido eh, y el cronograma de trabajo que estamos llevando a cabo se están realizando eh, de manera puntual. Pero dicen que ah, está reservado para Siquio, esos es asuntos de la sindicatura. Bueno, pues una decisión fue yo, pero un comunicador, el PLD <risa> ya tomó esa decisión y el comité político en su última reunión. Eh, no hemos reservado el 20% para las alianzas lo que le dimos aquella vez a los aliados son los que le tenemos reservado aquí en San Francisco de Macorís no incluye la, no incluye la candidatura aunque incluye tres espacios para la reduría y una diputación para nuestros aliados Trinidad, Muy bien. Eh, tenemos casi ya que finalizar eh, una última preguntita eh, nosotros, eh, dentro de su propuesta, cuando hacía su anuncio de manera formal, eh, hablaba del tema de los parqueos que en San Francisco de Macorís ah, sí. se necesita. Hay un tema de, de entapunamiento, de no... ¿De un caos? Sí. Un caos. ¿Qué opinión le merece si maneja los datos o las informaciones de la prohibición de un parqueo que se está realizando al lado del ayuntamiento? No, no tengo información, pero yo veo que de hecho ya está. Falta, eh, yo entiendo que lo, los regidores sí. del PLD están de acuerdo con viabilizar los, los parqueos. No, yo lo que digo una es necesidad. Yo lo que digo es que no debe haber de oposición, porque antes de comenzar a realizarse eso, necesariamente tuvo una aprobación. Debe porque eso aprobar. no puede, eso no puede yo comenzar, sino Correcto. y más al lado del ayuntamiento. Entonces hay bueno, otra cosa detrás gracias. de esta prohibición. ¿Eh? Hay otra cosa detrás de esa prohibición. No, no, yo desconozco realmente de que esté prohibido. No, ya. me sorprende, sí. porque de hecho ya está. Sí. Muchísimas sí. gracias, Trinidad. Emanuel, gracias. Al candidato por... a síndico, alcalde, parte. por este municipio de San Francisco. Que de son algunas cuestiones de discrepancia Seguido sí. siendo su amigo y su. Sí, y y, y, y óigame una cosa. El el de el, el de... Usted y yo somos de una generación que no podemos fallarle a San Francisco de Madrid. Correctamente. Entonces, Emanuel, Emanuel para mí de los políticos. Siempre se lo he dicho y se lo reconozco públicamente. Cuando dice una cosa, es la verdad. Bueno. Y yo lo confío en Muchísimas gracias, gracias por usted. haber estado con nosotros. Manténgase ahí, en breve volvemos. Hay más contenido en De Mañana. Esto está caliente, no se lo pierda.